Este descubrimiento lo hice en 2020, el año pasado, cuando me estaba muriendo de cáncer con metástasis. Me había dado cáncer, me había dado lepra, me había dado metástasis, me había dado Parkinson, cuando te tiembla todo... Bueno, me estaba muriendo de todas las enfermedades que te puedas imaginar. Yo lo estaba probando todo para ver con qué salía adelante. La razón de que se me despertaran todas estas enfermedades en el cuerpo... ...fue que alquilé una casa que tenía ácaros... ...o sea, alquilé una casa y tenía ácaros... ...la primera noche que me acosté a dormir a la mañana... ...aparecí con piquetes... ...yo pensé que me habían picado bichos y que se habían ido... ...pero no, me habían picado y se habían metido adentro de mi cuerpo a vivir... ...bueno... Eh, ...este año 2021 comencé... ...bueno no, el año pasado empecé a morirme... ...empecé a perder musculatura... ...empecé a no poder caminar empecé a ver cómo mi cuerpo se caía a pedazos producto de que estos parásitos se lo estaban comiendo por dentro bueno, llegó un momento que ya no pude caminar más, eh, a duras penas iba hasta el baño, iba rengueando no podía apoyar los pies producto de tanta... Eh, me habían comido los pies, era lo que más me habían comido bueno, entre cosa y cosa de repente un amigo me trae unos imanes, me dice Tomá, mira te los manda una amiga Imanes esos negritos que son no, no se pegan con mucha fuerza. Bueno, y dije, ¿qué hago? Yo ya estaba desesperado. me Yo ya no aguantaba más. Estaba al borde del suicidio. Estaba desesperado, no tenía opciones, nada. Y bueno, ¿qué hice? Como me estaban comiendo los tobillos, era la parte más destrozada en todo mi cuerpo, agarrí y me los puse como muestra la fotografía, el dibujo. Bueno, santo remedio. Me los pongo los imanes... A los 10 minutos siento que todo lo que me estaban dañando baja 10 minutos más baja más y a la media hora yo ya no sentía que nada me estuviera comiendo esto fue lo primero que descubrí para tratar de, eh, de frenar lo que me estaba pasando yo ya no tenía más días para, para, para nada bueno estos imanes me dieron un, un, un estado de paz durante unos días que me permitieron hacer el otro descubrimiento, que es el del equipo de ondas escalares. Pero esto yo te lo quiero mostrar porque por ahí hay, estés en, una, en, un, en un momento así grave como el que yo estaba y no tengas el tiempo para hacer un equipo de ondas escalares rápido y tengas que salir. Bueno, te pones cuatro imanes en los pies y el vector en todo tu cuerpo frena, producto del magnetismo que es energía negativa y la energía negativa desvitaliza los parásitos. Así que bueno, esto no es la solución, solución. Pero esto te va a permitir tener un poco más de calidad de vida y luego encarar la, eh, el equipo ondas escalares, construirlo. Te mando un abrazo.